Oye, ¡Esta nada, no es tu nada, familia! ¡Dile, Oh, oh, ¡Tabare! ¡Ay! ¡Hace más frío aún! ¿Por qué, qué eres así? ¿Tú, tú no abrigas ¿Frío? las manos, oye, no te abrigas las manos Frío de fríos Se trae un negocio entre manos Con la transmisión sí los escucho Se escucha clarito el Discord Yeah, Ken, ya, chicos, no hay problema no es necesario que me inviten si sí se escucha clarito el disco ah, bueno. porque force está en el Discord. sí uh -huh. no igual no no, no, no, no, va no. a ser force entiende cuando crees de tres termina tu pelea después y vas es invitar es a invitar a los dos siguientes entiendes yeah. ya dale empezamos el La primera vez que Dios es claro ¿Ah? ¡Oh! Nunca fue. <risa> ya, nunca va a ser muy caro, Ya, listo, Lance. vamos. ¿Ya? ¿Quién Ay, entró? ¿Quién ya. entró? Este, ¿Yo? Ya, bueno, ya. No. vamos. El primer FT. <risa> <risa> ya fue, ya, igual se ve, va a ser igual, Déjalo, igual va a ser. A ver, si va a escoger a Alisa. Hola, yo pensé que iba a escoger esta ¿no? Saludos a Santiago García. dicen que ven mis oídos, mano. Alep, ¿no? Eh, sí, ¿no? La mejor, la mejor rebel de Perú, Z, sorry yo. No, la de Z, la de Z, la de Z. Right. <ríe> no mentira, Cal es buen buen buen Ah, oh, yo dije buen pata. Va. <ríe> Saludos a, a Caleb. <ríe> ya, vamos a ver. De acá, de aquí van a salir los los tres para el torneo del, del cósmico. A ver, ¿cómo vamos? Frank de arranque va a subir. FT 2 ¿no? FT2. Así que vale todo. Vale agarrar, vale dañar. Uy, da arranque la manito. A ver, por si midiendo. ¿Quién habla? Va. A ver, yo con Crunes, ¿no? Esta, esta pelea yo, yo lo que en la segunda. Dale, A, les, a ver. Forcy si lanzando al aire. Uh. Nada. Uy, vamos a ver. Muro. No maximiza combo Frank. Está nervioso. Forsi se agacha y su clásica llave de dos puños que Frank no se suelta. Oh. Agachate, ve For si, sabes que viene corriendo. Está bien, está bien. Vamos a ver. Nada. Boqueando Frank como nunca intentando a Forcy a que machuque Tardus. Uy ¿Qué? Ah, bueno Uy, muy infiltrado Desde el, desde el Cusco No castigó correctamente Vamos por O sea, uh. Counter Magic 4 Vaya oh, yeah. suelta la llave ¿Para qué mon Se castea este pato <ríe> Uy, de nuevo me hace agacha Y otra vez cae en la misma llave Frank no sabe que es Uy, lanzó de lejos y le cayó <ríe> Round four. Fight. Vamos ahí Pokea Frank. Uy, se saltó Forzi correctamente. Quiere levantar. Frank frena. Desliza a Forzi. Uy, pokea de nuevo. No castiga Forzi ese medio. Tan... Uy, Counter, ya. El combo de Forzi. No lo maximiza. Son nervioso. Uy, no castiga la hockey. El bajo. Uy, no lo puedo castigar. Eso Uy. Vamos a ver. No, mal castigo por parte de Forzi. Lanzó, Forzi, lanzo, no dice lanzar El primer win se la había ¿Qué opinas? Acá mi amigo Krunex la siente, a ver, lanza nomás Pues... A decir verdad, el player Forzi Siempre tiene una mala costumbre de retroceder Y esperar a que el oponente comete el error Cuando realmente el oponente lo que quiere hacer es presionarlo Para que así lo pueda bloquear y bueno, en esta ocasión ya me tocará castear lo que es la segunda pelea, la segunda mecha, vamos a ver qué sale. Saldrá esta. Esta. Buscando al, al caster de Trucks. ¿Ani? Se nota la tensión, se nota el frío también oh, Si sí, tiene que calentar las manos, ¿cómo? Saludos a United que está ahí ¿El frío en los el streaming otros. Saludos, saludos, saludos, saludos, los veo mejor por aquí, perfecto, gracias United <risa> Saludos, saludos a todos Muy bien, comenzamos con el versus A ver qué sale Inicione el primer round Así comienza con el puño, con la patada media Y la Hopki Random Es la que entra, maximiza el daño No, esquiva el grab Muy bien Le alejar, golpe bajo Lo estampa contra la pared Ma -ma Maximiza el daño Muy bien, así es Se escapa del grab Lo ve todo Ojo de gato Muy bien, inicia con el golpe bajo Que cae perfecto y lanza también el compañero Cuando <risa> le liga. se golpe medio es castigo por parte de Claudio Viene con el Superman Punch Aquí viene el máximo daño Pero al parecer el compañero Fran le gusta jugar con la comida Viene la lechería, no creo, ¿ah? ¿eh? Mira, no se suelta del grab del 1 más 2 Con distancia pues no sé si viene el hechazo Nada tira botón de pánico Huele botón de pánico Oh, no le dio tiempo. Muy buena respuesta. Iniciamos con el último en Match Point, en este FT2, por el torneo de quien se va al máximo torneo de que va a ser en el canal del Cosmos. Muy bien, estampa contra la pared, no lo deja salir, la presión es grande, y cubre muy bien abajo del azul, Tiene la presión por el Superman Punch, y el Pokeo 1, 2... Muy bien, a Hopki random, no le ligó, creo que no va a maximizar el combo No, no lo hace En la papilla. y inocentemente cae en ese, en esa trampa bueno. Comentarios También me has lanzado, por si sí? <ríe> nah, muy bien, sí. muy bien, jugado, Force muy bien jugado, Frank. Ahí por ahí, este, a Frank. Ya no hemos dado cuenta que no Uf. se suelta la llave de los puños en todas Oye, las. Oye, si oportunidades. me estaba soltando, loco, pero no salía. <risa> <risa> no sé y, por qué. Y, For y Force no aprovechó la oportunidad de agacharse y maximizar Estamos Entonces, vamos por ahí. ¿Quiénes son los siguientes en la lista? A Frank. Actualiza el bueno. chalón, por favor. A ver, vamos a actualizar el. Vamos a revisar el chalón. Un favor, pasémoslo a mi whatsapp para revisarlo por ahí también. Ajá, ahorita lo vemos. Vamos ahí. Ya. Listo, tocaría. A ver. Bueno, vamos a poner el resultado de la primera mecha. Ya está muchachos. Eh, Por si pasa Lucer. Ahora la segunda ronda. Quedaría Luisinho con Fran Edu. Bueno, conmigo. Aduaguas con Dakron. Shiney con Cristian. Y Ozer con Miki. Por el WhatsApp Cristian nos indica que está en línea. <coughs> y José Julca entiendo que se fue a la luz <risas> sí este sí él es, este Cristian está en línea Cristian juega con Shinee manda las invitaciones este force ah mira qué sería <risas> acá está mira acá ay, ah, yeah, ay yeah. <risas> Porque el bolo es un en bandeja, por si <risa> ahí, ahí está, ahí está en el, en el banner hecho en 5 minutos, sin word LAMSAL. ¿O automática? Jorge Sí, primero, como dice chamaco, pregunta si primero son los winners, sí Primero es todo la, lo que es winner Y luego ya vamos con, con lo que es los winners, ¿no? Nueve, no, contigo Nueve, dos que han confirmado nada más, todo ocho A ver, quién viene Christian con Warren sorprendiendo el Cronex con Lars uy la de hoy su mágica jugada a, a la pared a la pared maximiza el daño vamos muchachos tanto eh, no mi se crónico? agacha Christian no se agacha ya, Christian ya no te dijo eso buen castigo al aire hacia el muro Duro contra el muro. Agarro la piedra. Sí. Es Otra bien? vez el whiff. Castigando, Cristian. Uy, lo presiona bien. Ahí bien. Dos whiffs, dos combos. Está fino, Cristian. Oh, arriba 3 más 4 y Para combo. Que... Este, uh, es power crash es asqueroso. Uy, no parry acá. No lo <risa> <risa> no, no, no, no. Round four. Fight. Uy, se, se pasó de revoluciones Uy, ah, bueno, buena. Esa patada de Warren parece la de Jin, ¿no? No. Uy, y eso fue... En oh. counter oh. Counter-Machuca nomás. Bien, claramente no, se ve que nuestro amigo, amigo Christian machucó más y se llevó el Wimpu. ¿Es <risa> Así es, ya le hemos dicho ya. ¿Que machuca más? Gana, que mete botón de pánico, gana. Que lanzas, ganas. Por eso estamos en este canal, que es el canal de Lance. Gracias, muchachos. Acá está el suyo. Ahí, ¿quién sigue? Tenemos al Lezinho con Frank, Adoaguas contra Crow, Gene ahorita con Christian y Ozer contra Ricky. Creo que Adoaguas había escrito en el, en el Whatsapp. Ah, sí, está eso? sin luz. Entonces... Ya llegó el okay. llegó el osito bailarín. Ya, entonces después mí? de estas peleas se prepara luisigno contra Frank eh, Que se prepare Frank, eh Va, va Frank ya está preparado, ya acaba de ganar una pelea épica Va, uh, ¿se puede bañar el canal de Discord? No, no Es la comandada seria Este versus le gusta los osito Uf, rebota. No, no es 10 y el sí está rota, no pasa nada. Por si está metiendo ahorita una solicitud diciendo que Lidia no vale. El mes de parte es mañana, cholo. Y el torneo acaba hoy día. Lo siento. Round <risa> Fight. A todos menos a Alisa No, Alisa es legalísimo Kamishinei, <risa> <risa> está saliendo del libreto Bien, bien, bien oh, no, ¿por qué? El otra vez <risa> Excelente, Christian para castigar los Wiff Ah, ah, ah, máximo daño con Warren en el muro ¿Qué hará? ¿Un medio? ¿Un alto? Power Crash <risa> Uy... No castigó. A ver bueno. qué viene. Lanzó. Sí, no. al aire otra vez. Uy, falló Uy. como? No puede ser. No. Oh. Buena. Buen juego, Cristian. Buena decisión. El de abajo es, tiene más rango, ¿no? ¿Cómo? Sí. El de abajo. <risa> no. Tú sabes, tú sabes, chama? Tú lo sabes. Tantos versos. <risa> No, por pues oh, no. <risa> Señor, por seriedad, estamos en vivo. Por Chinese. <risa> no, Chinei. Se va Gine a a luz para eso todavía no. Machu no, le falta machucar un poquito más, no no Ahorita gana. Otra vez. abajo, sí. el de abajo. Ah, en un, un buen rango, eh. Ah, buen side step máximo daño año contra Uy falla combo parece que le afecta la línea es el festival de dropeos piensa este por parte de Shinek. eso vamos ahí oh comió el orbital está está está es un doble y es esto lo importante es que participaste muy bien Shin vamos a actualizar esta nota Diciendo, si ya, la por favor, Forzi, invita a invitar Frank y a Luisinho Luisinho, no. al piso nomás, al piso nomás, no sabe <risa> <risa> ¿Oy qué? ¿Oy cómo? Ahorita dentro, ahorita dentro, ¿Y? ¿Con, con, can, ¿Con cantaditas ¿ves? Es dentro. <risa> invita, invita eh, lo invito, acá está, mira, la invitación <risa> <ríe> Chamago, si sí. también te presta, entiéndelo. Hola, <ríe> Gracias a esos, esos, esos grandes, esos seis espectadores. <ríe> el ejemplo, el ejemplo. <ríe> por si tus zapatos. <ríe> y a nuestro amigo, Por si sí, poniendo la seriedad de siempre. Y edad y la lágrima respectiva hacia Jarado. Y la seriedad blanco. <risa> Esto muchachos, me, me, me desconecto para ponerle, para ponerle seriedad a esta vaina. ¿eh? Dale, dale. Igual, igual. Ya, oye diseño, oh, tírate al piso con ley todo el rato, nada más. <risa> <risa> digo, digo, este, juega. Diseño <risa> cuando, cuando Francia se aleja, él siempre viene corriendo. Viene con. El puño o con la patada, ¿tú eh, te el piso ¿El ¿no? escenario, disculpe, ¿en random o.? Rando, random, sí, como torneo, random. Okay, okay. Ya sabía, cuando, te, cuando se aleja al piso. ¿Cómo se aleja al piso? <risa> <risa> la mejor es de la suerte para nuestro amigo Frank Edu. La lanzamos. Ah. Es... Ah, acá, acá es igualdad, no hay preferidos. Ah, Mario. Ya sabes que hacer, qué sí. Gracias. Ya, ya. Ahí, ahí, está ley? lei. Gracias, a ver. puta ley hace maravillas, no sin huevadas. ¿Cómo? Hola, bien. ¿Qué? Uy, c'è spazio per i dilettanti. Claudio. Yo acá Yo acá Ahí va, play. Sí, Claudio está con buena racha. Ay, ay, Empezó el juego, el suelo. ¿Ves? Se mide, no sabe cómo pegar Frank. Vamos, oh, contra el muro. Máximo daño. Oh, ah. No se agacha el segundo golpe de Frank, ¿ah? ¿eh? Ahí está. Eso, buena jugada Luisinho. confunde nada más. Eso. Eso, al piso Luisinho. Pero no te malo, me Fran seguía el primer win. A ver, digamos. Uy, counter. ¿Al muro, llegó. Wow. Segundo salto. Uy, no castigo. Eso. Fran jugando lo seguro. Uy, no aprovechó en levantar. Queda whiff. Todos los comanditos. Cancela Bien Buena Eso, bien jugado Luisinho Por el momento 1-1 Fran buscando el counter Eso Luisinho, ya se dio cuenta Al piso después Oh Bien No pegues Eso, se suelta la llave Será eso el juego del piso Evadiendo los golpes Luisinho demostrando que domina bastante al ley en el suelo ¿Se va a llevar este win? Bien jugado 2-1 a favor de Luisinho Fran tratando de buscar el counter nuevamente Conecta Está con Stardust Vamos a ver qué hace Aguantando, Frank hacia el despacio. Castigando. Uy, los juegos, los juegos mentales del sueño. Buena, qué buena jugada. Esa es la mejor jugada que se acaba de hacer Luis Por el momento. Bien jugado. Un medio seguro. Oh, el primer Win se lo lleva Luisiño, señores. Sorprendiendo. ¿Qué, ¿Qué opina okay. nuestro amigo Grunex al respecto? Pues a decir verdad Luisinho y el ley tienen para hacer mucha más fantasía de la que pueden mostrar hoy en el stream. Pero todos tenemos ese momento de aplicar fantasía en algún En algún punto. ¿no? Todavía no pero se bien, acaba, Fran. Bien, bien jugado. Y claro, así como dice Dios, esto todavía no se acaba. Puede remontar, puede perder, puede pasar de todo. Puede lanzar también, por sí. Acá en esta torre no, no sabemos qué va a pasar. Todos lanzan, todos machucan. No sabemos ¿Qué? que a veces hay lag. Eso nada más es saga. A ver, todo, todo tuyo, Krunex. Aprovecha. Uf <ríe> A ver Iniciamos el segundo encuentro, el segundo match. Que va liderado por Luisinho. Imponente ley. Iniciamos fuerte. Dos golpes bajos uno alto por parte de Frank. Reencounter. Muy bien. O maximiza combo, en el stand, No levanta, no sé por qué, ese golpe parece en medio, pero es alto. ¿eh? Muy bien. Maximizar combo. Perfecto. Superman punch. Más distancia. escupen Muy bien. Agarra en counter. ¡Uh! En counter las dos secuencias. Y hace un daño y te deja en negativo. No sé a cuánto, pero bien pesado te deja. Ya la secuencia de los golpes. Se vienen los juegos mentales por parte de Luisio. Se tumba, se levanta. Eso castiga de parte de Claudio. En la rodilla. Le da ese levante. Hace combo. Maximiza. Te engaña. Perfecto. Lo engañó. Esa es la segunda bolita. Mira. El diseño parece que está jugando. Es verdad. Y lo remata con el Superman Punch. Inicia el segundo round. Veamos qué sucede. Muy bien. Agarra en counter. Lo castiga. No de la mejor manera por parte de Fran. Pero algo. En la secuencia. Muy bien. nos se suelta el grab. Perfecto, lo engaña otra vez, pero esta vez no cae, ya se la sabe, lanza a la hockey, pero no le cae tampoco. Comienza a pokear por parte, de, comienza a pokeo por parte de Frank. El diseño comienza con los juegos mentales, pero vamos a ver si esta vez cae. Están en rage. Y lanzó el botón del pánico, pero lo castigo. Excelente cancel de diseño. Uh, eh, las las stand Cambia de stand Desde la serpiente Mira A contra o hace contra Con el golpe bajo Muy bien No en los juegos mentales Ya te tengo leído Ya no me vas a hacer nada Suéltame Le dice Tome el azul Y lo levanta No Consigue hacer el combo Bien Intenta agarrarle en counter Y la agarra con él Abajo medio Abajo alto se va recuperando, Frank. va recuperando. Vamos a tener un tercer empate. Se podrá dar. Tal vez. Muy bien. Luis está que empieza con fuerza. La Hockey. Perfecto. Cae en la trampa. Sin la combo. Bien. La no bota. golpe bajo. A distancia. No quiere entrar. el el grab. Perfecto. Estoy bajo, ninguno quiere regalar Muy bien, mira Ya, la licuadora Parece que puede ser todo Es todo Muy bien, bien jugado Re por parte bonito, de Frank Todo, Frank, Eso no estaba todo perdido ¡Buenos match! ¡Buenos players! ¡Mucho talento, no madre! Muy bien, ¿quién castea? la última la última mecha, que, que nos hagan los olores el, el amiguísimo fran edu que digo por si por si uno que son los mismos <risa> la así como si estuvieras haciendo tu stream <risa> ya yo castia vamos no, a castia ahí está saludo para guille Guille alan velázquez Oye, en antes Luisinho tenía para llevarse, ¿tás? se olvidó de tirarse al piso y, pucha, le costó Vamos a ver, si se remonta, si confirma la primera pelea O si Fran demuestra por qué se lia el trux Vamos a ver Vamos a ver. Empezamos. Uy, el bajo, bien ahí. La llave que no se suelta. Solamente venir un positivo. Nada. Este duele mucho espacio. Uy, le ganó. Uy, ¿qué pasó? Se está aguantando. Uy, bien cortó la hockey. Uy, el power crash. Uy, ya Frank está más seguro. Sí, claro, si te cae el bajo, sí o sí te cae el segundo sí. Uy, confirmando máxima año muro, bajo. El primero de no, no toma la iniciativa, está la defensiva, no puede salir. Ya, castiga. No castiga correctamente. Lanzó. Uh, lo está cerrando. Uy, perfecto. No puede ser. Bien cortado. Parece que ya lo desistó al Alicinho, a, a Luzinho. Luzinho se le acababan las ideas. Vamos a ver despacio bien buen counter ahí aprovecha al muro maximiza daño trampa eso Fran espera se avienta todavía uy bueno uy lo bloqueó ya esto bien ahí Fran lanzó y diseño aprovechó vamos a ver uy se pasó de largo cae en el bajo le da... Luisinho quiere empatar la jugada Hace un trampito Uy... Se suelta... Oh... Sí, ya se dio cuenta Frank Que es el segundo golpe de Claudio se le cae a... A Luisinho Uh... de abajo Luisinho está tratando de hacer todo lo posible Y parece que... Uy... Sí... Bien jugado, bien, que uf, me bien la, jugado Igualmente la jugada del primer round Uff, uff, uff, uff Bien jugado, bien jugado Está que ha sudado Fran, Bien, bien, ah, buena, buena Fran ha sudado Bueno, no bueno, diseño, buena, buena, buenísimo Ya Ozer versus Mickey. ¡Uy! Actualiza el... Actualiza el Actualizo, Actualiza, actualiza, actualiza, actualiza. Sabía que iba a lanzar el último en el Superman. Ah, ya mal. sí. Todo lo vio, todo lo vio, no lo <risa> Se echaba aquí. No, sí, sí. No, se lanzar. le fue el segundo. el segundo. En el segundo, en el segundo, en la pelea para que gane. Pero se fue ahí el combo. Sí, el combo de. Este. El combo, -combo. Vale. Ahí a Frank a que se viene encima con todo. Zen Aquí <risa> ¿Qué? <risa> Me puse en modo yo soy Saru. <risa> mierda. Bueno, no a encontrar a Chico, <risa> chisle. A, a ver, está coach. coach. Pero yo yo el campo avanzó, ¿no? ¿tú? ¿Tú avanzas porque a no va a jugar pero, ¿o? Sí, Yo avanzo y me tocaría comprar. Claro, eh, uh -huh. Vamos a encontrar mi ah, Miki. Sí, es que no está. Es que no, no, ¿No tiene luz a Duahuas. No, dijo creo. Pero... Mhm. Uh -huh. Um... Uh -huh. oh, comenta por Whatsapp ah, El Mickey no está, el loser, todavía no se conecta, también pasa Mickey si está Igual lo pones en loser pues, ponle en a al, al aguas Y al OZER OZER, sí, claro Ya, entonces ¿Cómo quedaría, muchachos? Ya está, ya, pero... Pues, te, te toca a ti con Josu con y Christian con... Mickey Ajá uh -huh. Uh -huh. que, eh, pero vos ha estado en línea Sí, pero es que se conecta todavía dentro de 20 minutos que vayan avanzando ¿no? Sí, ajá, claro, está cenando, dice Pero vamos avanzando, avanzando a los losers, peor A pero... no, no va a jugar, ¿no? Para ya, entonces a pasa Lucinos, a, Duawal. a Duawal. Claro, pues, entonces Ya pasó también, Luisín, a Duawal. entonces, peor Y le entonces, jugar tú, Fran, pues Para que salga el perdedor que se enfrente abajo con uh -huh. Ajá Sobre, Ya, entonces a... jue con... ahorita eh... juego con Joss Claro, porque tenés este, que... Oh, sí, pues vale más tiempo. Ya, yeah, mira, ya, si después de nuestra pelea ya no, no están, ya, pues va a lo claro. a los micros. GG. Ya, ¿dónde está mando? ¿Dónde has dejado? ¿Dónde está mi mando? Es mi mando? A, mira, acá, acá, Ah, ah, ¿cómo? Tantas cosas tienen la que no sé dónde el mando? Ah, lo digo. Oye. <risa> <risa> <risa> <risa> <Heroda> También son maleados y no se pudo ni, pre... <risa> ni preguntar nada. <risa> Ah, ¿con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Sí? Se han comido a su payasito, es peón. Sí, a Espera a que Force Dime invite y mejor me meto a la fuerza. ¿A puta? ¿Cómo yo, yo, yo me ya me he metido? ¿Oy qué? ¿Ya me he metido fuerza. Force Dime? ¿Cómo que en privado te metes ah, a la fuerza, ah, puta? No siempre me meto a la fuerza. ¿Sí? ¿Te conoces, Force Dime? Sí? El yo. Ya. Eres salvaje. Mm -hmm. mm. Una pantera salvaje. <risa> <risa> Bacanda <risa> seguro, ¿no? Está prohibido wifi, ya pasé. Ah, ver, está, está prohibido el pues... wifi. oh de no, Wi-Fi. ¿sí? No había reglamentos. Ah, <risa> cagado. No está el reglamento, señor. No posteo ningún reglamento. La verdad, no hay reglas. ¿no? No. no hay reglas. <risa> Ahorita te saca la demanda, vas a ver. Ay, que ahorita fuerte va a ir con su abogado Frank y tú la Fran, y si me invitan, digo, ¿no? y si me invitan, veo <risa> que pendejo la ya, ¿sí? <risa> Porque yo me he metido sin permiso de Fran también, igual saber cómo lo ya hace está. ¿Cómo? magia del cine la hackeada... es que él es, es, es, es, es negro pero él puede entrar él tiene la, la llave él es por el, el Mira, oscurito él se mete por el techo entonces dice <ríe> señor, ¿Casteas habla puta no sabe no Pruner, tú sabes más de eso tú eres bueno más, más labia, más lengua. ¿Cómo? No ¿Qué? suelta la lengua. ¿La <risa> Listo, me desconecto. Voy a jugar mi pase ya. a la final. Bien. Tranquilo. ¿Y? ¿Sí? Si, sí, verdad, pero. vamos voy, voy a mutear, vamos a mutear. A ver, a ver. Vale, a ver. Comienza. Uy, Era... Esta, mira, esta. Mir, Miro match de. de... Yajin, aunque no creo que sea Yajin el el, el ah, no. va, a, va a sacar a su zorrita. No no no lo saca. No puede entrar Ajá. a la partida. No a Nada. ¿Ah? ¿Por ¿Qué fue? O sea, no no no inició no se se se pegó mi mi tecla. Oh. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Mucha goma tienes ahí. A la mierda! <ríe> Marca Forzi ¿Tienes un sticker puta. de, de barriente con, con la palanas? Marca Forzi, Puta. <ríe> el que te no responde. ¿Pítele de nuevo, Forsy? ¿Cómo? Ah. ¿Es por meterte a lo ilegal? Ya ves, mira. Ves. Por meterte a Porque ya gané, ¿no? Verdad, ¿Ya pasó Fran a la final? Abandonó no? abandonó. No, no, no, no, eh, no, si, no, si no se inició la pelea. <risa> no, has, has entrado. porque has entrado sin permiso. galpe. Sin pe. pe? Chapada. Entra por la tío, ventana, bien? rompiendo la luna, pero así no es. Sí, eh? Ya ves por meterte ya, con sí. la chimenea puto que... está loco este Mierda. Ya, ¿No lo ves? Ya. Vamos, con fe. Señores, si acá gana Fran se pasa a la final. ¿Está bien. Saludos a mis padres. Ya, Sí, ahorita ya. Corriendo. Anda, sí. ya no toca la reja, dile. <risa> oh, ¿y hacen amenecida sabes y domingo. Ah, ¿se y sí, pero... cierran. me pero... Muteo, me muteo, ya, comenzamos esta pelea. Va a ser totalmente de poderes oscuros. <risa> el de Bellita versus el de Sala. ¿Con quién nos aprenderá yo, Campos? Cajín, que dije. Cajín. Aquí podemos ver a, a UP contra... <risa> Los dos sub, <ríe> Los dos sub <ríe> contra Mr. Popo. Comenzamos no el primer round, el primer match. <ríe> y en, con el orbital de Shahi. Muy bien. No, no lo lleva a la pared. La suelta del grab uno más dos, muy bien Se castiga, perfecto El orbital, no castiga correctamente Muy bien, la agarra en contra de la parte de abajo Se estampa contra la pared, va a hacer máximo daño Exacto, máximo daño Lo voy a zafarse Huele Superman Punch Se castiga y lanza la Hopkey. Bien Mesa, golpe alto, corta, perfecto pero no hace nada, la hopki random no castiga. Muy bien, eso castiga. Perfecto. Uno lanza y el otro también. Lleva <ríe> la pared, no, al parecer no. La presión es grande y Pedro termina con el azul. Perfecto. Iniciamos con la última bolita, pues. Gran distancia, se agacha perfecto, pero no hace el correcto castigo muy bien ambos chocan igual a ellos parece que le gusta estar encerrado porque maldito se queda contra la pared hacer el grab perfecto ambos fallan golpe hace un buen ladeo muy bien rompe la pared se lleva muy bien Vamos a ver quién lanza primero Y el Fran lanzó primero <risa> Muy bien, le quiere dejar el negativo, perfecto Cubre todo Muy bien, eso pudo haber ladeado, pero bueno Está portando bien, no se suelta el 1 más 2 bueno, no es... Muy bien Otra ¿Eh? vez, no se suelta Golpe bajo un Golpe bajo, ver, ¿y, uno. Tiempo, ¿no? <risa> y ganó por tiempo, mira de Estoy frío, estoy frío ya ¿Está fácil? ¿Está o fácil? seguirá a <risa> con ¿Se o cambiará a Kunimitsu? No, no vale, está rota, está rota Kunimitsu, no vale Está rota a ver, a ver. <risa> Aparte no va a haber Kunimitsu en Tekken <risa> Comenzamos con... El segundo match. Liderado esta vez en el versus de Fran contra Dios. 1 a 0 a favor de Fran. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está, ahí está. A <risa> <risa> esta. No, no a sacar a esta. Apunta. <risa> a esta este, A este personaje, a este personaje. Allá. Uy, Catarina. Vamos a ver. Katarina, lo que les dije, Catarina. Vamos a ver si cae ah, en la trampa. Esa Catarina es cochinaza. Puta. ¿Ah? Uy. Bien. Round one. Hoy Inicia Fran con fuerza Bien oh, oh. Perfecto, va a llevar a la pared, ¿no? Tiempo Debajo, confirma Y lanza a va a hacer todo con la segunda bolita, vamos a ver quién se la lleva esta vez Frank intenta levantar pero no puede bien, ese golpe medio de Claudio sigue castigando perfecto, levanta, lleva la pared maximiza combo, perfecto, maximiza el daño lo deja pensar, Lo no hace del grab eso va a ser todo ¿Se va a hacer todo? Sí, al parecer sí, con un golpe bajo. La remontada? Vamos a ver. <ríe> Mira de cómo cae en eso. Bueno. Lo va a llevar a la pared. Muy bien. Un golpe medio. Abajo, medio, arriba. No se sabe por dónde viene el golpe. Va a llevar a la pared. Muy bien. Claudio. Taina. ¡Claudio! No ¿Me paré? Al parecer no ¡Oh! Hablé demasiado Hablé demasiado antes Demasiado Bien parece que se está recuperando Ya leyó el juego de Dios. Vamos a ver cómo le va Perfecto están? Ah, ¡Uy! ¡Cayé en el counter y dropé el combo! ¿Qué pasó? Muy bien utiliza muy bien, los golpes, perfecto, no deja salir de la pared, parece que ya se sabe el, la maña, va a hacer todo, me parece que sí va a hacer todo, muy bien, o sea, al fin se soltó, y va a hacer todo con un golpe alto. Uno a uno, poder oscuro contra poder oscuro. Oh, me he Catarina a Katarina, el poder oscuro, siéntelo Force siéntelo. A ver, ¿qué cara está? Siéntelo Force y vive, lo siéntelo, gozo, lo agarro, lo chupa, lo puta. Hola bien. Ok. <ríe> Por regla, no puedo cambiar el personaje Exacto ¿Sí? Hay regla de la 10 regla de, centímetros, la, 30 la regla centímetros de La regla de caballeros <ríe> Regla de 30, de 5 centímetros también hay regla Era 5. <ríe> ¿Mañana habrá reunión? Nada, Forsy. Confirma. Mm. Dijeron que. Dijeron que no, pero ni idea. Mira, listo, Forsy. Calienta las manos. <ríe> Iniciamos el último match, señores. Uno a uno. Uno Crow, uno Frank. veamos quién se lleva la gloria, el triunfo. Todos se ganan distancia. Quiere sorprender con golpe bajo. Y le cae el segundo golpe de lance, pudiendo haber castigado si se cubría. Lo lleva a la pared y va a maximizar el daño. Muy bien. No lo deja pararse. Muy bien. Uy, perfecto. No lo quiere dejar hacer nada. Quiere... Irse de frente, quiere lanzar nomás. 1 a 0. Bien. Está aprovechando muy bien los espacios. Perfecto. Muy bien. A ah, su máquina. No lo quiere dejar salir. Muy bien. La que hace el, la, la escalerita. Golpe alto, medio, abajo. Y la agarra el parry. Qué ojo de gato que tiene. Quiero aprovechar el azul, Parece, creo que va a ser todo. Mira, puedo aprovechar. Ey, ahí está el azul. Muy bien. Vamos a utilizar si el combo. El botón del pacto. Va a hacer alto daño. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Parece ser la remontada. ¡Ni! ¡Oh! <risas> ¿Qué fue eso? Ni siquiera yo lo digo Ahí vamos con la última, al parecer con ventaja Crow. Vamos que hace Frank Bien, se toman distancia Perfecto se Miran, se ojean <ríe> Se si quiere sorprender con el Superman Punch Muy bien, golpe medio, anti-giro bien, se dan distancia No puede continuar el combo Perfecto, nos acerta del grab Van varias ya se sabe la jugada abajo de Katarina, Ya, weón. Y lo ve todo con ese rápido movimiento para agacharse y levantar el Superman Punch. A la pared, maximice daño. Perfecto. Stan quiere hacer todo lo posible. Quiere cortar toda su secuencia de Dios. Agáchate, vida. de Lo ve todo, el Dios. Hasta que. Ya sé que sí, lo voy a perder en el el Ya está todo ya, bebé. Y se lleva. Ya, bueno, Frank. En esta oportunidad se lo lleva a Josh. Rompiendo la racha de Frank. Ya. Con una pelea a la final. Así Joss pasa. Es el primer final. Ah, este... madre. Ah, un fácil. Una pelea ya en la final. <ríe> Y sí, la final ah, Ya quisiera no, ¿eh? tener esa suerte Ya, Mickey contra Bowser Ya la de una vez la ¿A dónde? ¿A dónde? El Luisillo también pasó al doque <ríe> Diseño pasa pasó por Lucer, ya Y Miki, ¿ya está? Ya, Miki Ya fue IAP, gana Miki Gana Miki, con Christian, entonces, porque... Y Lucer sí está conectado Invítalo a P... Sí... Está conectado con Está en línea Solamente que no estén en Tekken, pero está en línea ¡Invítalo, en Ya pelea. entro, ves? Dentro, dentro. Entra ya, entra ya. Estás Ozer. Uy, ahí, ahí. Pelea, pelea de bichotas Esta pelea, esta pelea promete, eh. Pelea de Una bichotas. De... ¿Sí? ¿Por qué hay un tec en Edo y un. No, Janiel, ¿qué fue? a ver cómo va allá la casa del rival de el que pierde juega contra force Ajá. el que gana contra Cristian? vamos a ver, acá ¿cómo, va, va? Rival, force. cómo va quién será los dos players que se agarran tanto cariño en el en el chat de WhatsApp ¡Gáname! Gáname Miki Acá según Es la pelea del odio Según Ozer, le va a ganar a mí. Y según Miki Va a ser una nueva alfombra Va a ser al frente dice. Ah, otra alfombra ah, <risa> Ostra da puro power card ¿Cómo? O puro reflex el otro Vicky habrá Gáname, puro Por favor, estoy cansado de ganar. Sí. <risa> La papita va mantando. Esto lo sabremos a continuación. Yo, esto mismo eres. ¿Es por <risa> Señor, <yo, sopa. risa> Ni con la, la, zor la zorrita. Pero vi que es bueno con. Con con yo y con Kuni, no pasa nada. con no? Un Kuni machuca nomás. No, no, a lo mejor disfrazado de Kuni. No, lo hacer por abajo con Kuni para que sea no haga árbol ah. Lo va a Lo que a ahí. Que ah, vale bueno. Cody el loser en el stream que vale Kuni. <risa> <risa> ahora pe, ahora pe, Oso, ahora pe. Otra alfombra. Otra. <risa> Vamos a ver. Ya, yo, tú mismo eres. <risa> Tengo en esta batalla del odio. El Vamos, odio te el chala. A Armor de arranque. <risa> Su rodita Uy, no castigue el loser, ¿ah? ¿eh? No le conoce a Kuni, no se la han presentado Vamos a ver Otra vez arma. ¿Qué tal rangazo pa Asegurar Es otra lisa, ¿no? El oso Puros bajos, cuatro bajos Uy, no se ha el segundo alto Vamos a ver El osito pro manito Ábrite. Uy, la llave que no se suele cuadrado se lleva, se saca eso, ¿no? Uy, bien, ahí, ahí viene el oso, ahí va a rodar Lanza <ríe> la nomás! ¡Bien! Todo nomás! Vale. Bien. Fockeando espokeando Abajo Esa, la rueda. Voy a toda toda la pelea de rueda. ¡Casiga! <ríe> va. Oh, de 10. Uy, qué fue. Ah. Oh, Creo que oh, los oh, colores, mal, los joden a mí que mucho colorín Mal Backlash sí, Se va a estar oh, saltando otra atrás. Atrás. No, Buen castigo por hacer. Uy, lanza. De uh. nuevo le cae el lanzo del armo ¡Uy! ¿Quién? quicha? ¡Uy! ¡Uy! ¿Con no Uy bueno, el, uh. de... Quería hacerle bajo el bajo del counter con no Arce Le ponen modo alfombra, ¿viste? <ríe> <ríe> ¡Uy! <ríe> ¡Ya estáis practicando ya! <ríe> ah, ah, ah, vamos a hacer ¡Ah! ¿Acerco No Uy, ese medio es bravo. No, árbol que ganaron hacer. No, pero. Vamos pe, pe, a ver. Está entretenido. Vamos a ver. Abajo. Uy, no Otra se agacha, Medio. Uy, lo me mató, me mató pero oh. no, no le alcanza vida. Uy, oh, le ganó. Uy, un lo mató. Ojalá. Ahí, lo, ojalá, lo, ojalá, uh, ojalá. Uy, lo mató. ¿Cómo lo va a matar si da un medio? Pero, Miki! jarada, ah, ¿no? jarada es la verdad ¿Cómo? A menos que su rey salga desde abajo. Por eso es que no, no le no cae no? el medio. Como Mishima. Ah, algo así. <risa> ¿No? O sea, desde abajo. ¿Qué? ¿Nani? Claro, pero... Puro. Recuerda Uy. que tú es un Mishima. Bamba. Juando con su presa, jugando con su presa va a ser. O le cae todos los bajos. Que to todo le cae. Todo oh, le Todos los bajos le cae. Ya. ¡Uy! ¡No! no ¡Ay! ¡No sé! Tienenigan para la regenerada ¡Todo! Oh, ¡Qué broto, Miki! es todo! ¡Está aquí ya! ¡Está bichota. Voy a hacerse ya la voz. Sí. <ríe> Todo me cae, todo a mí ¡Todo okay. Ah, pero como va... Cuando está ganando el oso Está normal, pero cuando pierde Está nerfeada no tiene no, no este. la deo, no tiene nada. Pero, el oso, garras nomás. No. Sinceramente, jara le dio el win al oso. No tiene un golpe natural. Sí, no tiene nada, ah, no tiene nada natural, no tiene nada, <risa> no tiene WS. Puto, el oso es una piedra, <risa> No tiene comando, no tiene flecha, nada, no tiene motón. <risa> ¿Qué mierda? ¿Mocuji? <risa> en vez del lo está ganando Osser ¿Nani? Ahorita a mí que lo hace renegar, ¿no? lo va a hacer botar espuma miosito. mi osito. ¿Cómo? ¿Cómo? Va, a pegar, ¿no? Sí, no. va a hacer vomitar a Billy, ¿no? ahorita le sacan a él, que, ya, Hasta ¿no? que va a ver. GP, life. GP. <risa> el que entendió, el entendió. Un perro, un cambio de animales. ¿eh? mira, la las fotos de Ide. <risa> ¿Qué pasa, ¿Cómo, ¿Cómo que tal? le va a ser, decir al oso? Llame tu Sai. Se perdió el casteo, ¿quién castea ahora? El es perfecto versus el armor perfecto. No, qué va. va. <risa> Ya A ver, empezamos Vamos a ir, ir todo. ¿Yo le doy o...? La verdad, ¿Uh? tú, tú dale ¿Ah. Tú dale, te cedo la posta. Aquí. Okay. Ya me cansé Y vida el inbloqueable hacia abajo! Lo lleva a la pared, al parecer se sí lo va a llevar Vamos a maximizar el combo Esa mentira Igual que con ella ¡Uy qué pendejo! ¡Muy bien! <risas> Eso debió caerle al oso muy Pero bien, se va a la pared. Lo quiere, mira, lo quiere chicochear Y que al parecer no conoce mucho al oso, se nota sí, Eso de ahí es castigo, ¿Qué? Reflex Mira, muy bien eh Reflex nomás Lanza nomás La fantasía es animada por las Wiflex buen, buen, buen, buen atrás, castigo correcto Entra en contra. Va a hacer la mentira. Hizo. Se puede agachar. Perfecto. Golpe alto. Ah, quiere hacer la fantasía. Pero ya le salió su chiste. Quería estampar a la pared también. Ah, Uy, al qué? parecer va a agarrar no, no, reflex. <ríe> <ríe> <ríe> reflex. Va a llevar a la pared. Uy, ¿no qué rico counter. Ya lo veo al osito renegando. <risa> <risa> ya lo veo ese stick todo roto ya. <risa> reflex de, de nuevo. Pareces? No, Estamos testigo con los botones debajo en la silla no, <risa> ¿Eh? no, no, lo quiere dejar no. salir. No, lo quiere dejar la salir. Bosta. Eres mía, no, mía. No, no. ¿Qué, qué decía al final? No, no, no sé inglés. ¿Qué decía al final? Sí, sí. ¿Cómo así? ¿Dónde? Acá, mira acá. De letras doraditas. doraditas. Uh, ¿Qué decía? ¿sí? Creo que Parece que decía perfect. ¡Ah! ¡Reflex! <risa> ¿Cómo? O sea que Mickey estuvo jugando todo el tiempo con los sentimientos de Osser. Razón ah, o sea, no de la perfecto. pelea, reflex. Reflex. <risa> <risa> También, debe si estar enojadito con sea. A mí el lócer ya debe haberse matado un, un par de botones ya. O sea, si pierde, sale verdad? el grupo, me preocupa. <risa> se sale el grupo y nos bloquea todo. Al Mickey, al Mickey. Dos al veces Mickey. lo bloquea. Se crea otro face y lo vuelve a bloquear. <risa> <risa> el WhatsApp ¿cómo? se agarra, se, se encuentra un celular, lo vuelve a agregar y lo vuelve a bloquear una uno o ser gana hasta que hablaría Ay la no más no pienses Ay la no más no pienses Vaya escogí escenario para que no lo rinconen, Ah qué tal Ah ese está prohibido Ah ¿eh? inteligente No pues el que pierde puede escoger es escenario el que pierde sí Ah el que pierde está está prohibido que te jale ese diferente Por <ríe> sí por sí ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué porque porque dos, ganado, dos, no ha no. ganado, porque no ha ¿Ah? ganado. Le ¿Ah? ganado ¿Ya quieres saber qué ha pasado? El oso es grande. Otro reflex, dos reflexes, está cayendo seguidos Mira, mira, Creo mira, por Yoshi está aprovechando El tamaño del las oso Las falencias del oso, ajá Y una de esas es el tamaño pues. En o sea en que, no? ¿Está ¿Está que, más? que machuca, no? ¿Está que machuca, que machuca o no? Sino que el osser quiere Atacarlo como sea y quiere generar el máximo daño ah. Es impaciente, pero pues, si te das cuenta No ves, Ajá, claro, hasta ataque quiere comandiarlo, pero se olvida que Yoshi tiene reflex pues, y se puede ir, se puede ganar un castigo a partir de un reflejo. Perfecto. Está roto, pero Yoshi. Match Boy para la bichota, de no diré. No. cambióse en B puta ya Acá más, que no se más. quede Ozer y define con, con Forzi en Loser ¿Qué pasa en la gran final? No, no, ¿Qué no estás viendo cómo el Oser retrocede, retrocede nomás. Todo fue un sueño. Ya ya no. ganó Mickey, ya te te toca a ti, Mientras tú, por analizas, Miki ya ganó ya Ya Este, regresa para que definan ¿Quién se va eliminado? El primer eliminado de la noche Forzy El Oser La Forcy. Llámalo, llámalo La Forzy Oser será Oser, será Miki ¿La esta? No sabía, por el segundo de nuevo Actualiza el chalón por favor, este, Frank Pon Ya está, ya está chalón. ¿Tú unes, el chalón? Ah, no, ya está Ya, ya, está, ya, está, ya. <ríe> Exacto, ya está, ya está actualizado ya Isaac ya. Hoy un stick murió en manos de Ozer Confirmo ¿Ah? <risa> Ya ¿Quién será el primer Vamos pues, a ver ah. ¿Qué tenemos top, que no, llegar oscuro? Al top 3 del torneo de la realidad Estar a punto de ser eliminado. Nan. ¿Quién ganará la lechería o el lance? <risa> ¿Te lo filetearon, osito, dice. Sí, vas a jugar tú, amigo. El Lance. <risa> Lancelot. No, tu canal, cholo. <risa> <risa> Tus tu reglas, tu nombre, tu lances ¿Quién va Porque a apretar más rápido? Como ah, dice Isaac Chávez ¿Quién va a el botón de pánico más rápido? ¿Forsi? ¿O tirar su azul, su garras? Este, mira, este Y Forci, su rey, su, su sierra, su ¿sí? loco sierra loco, mira, mira, mira, mira el WhatsApp Llevaré mi alfombra como trofeo Bye, <risa> <otro risa> <tío, otro> <risa> Por si, el frag no has usado las sierras, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué? Las sierras están energiadas. Oh, esta sea. mechita quiero ver, esta mechita quiero ver. Lanza, no mames, y no castigue, por si. ¡Oh! Lanzó y le ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué Ay, pasa? No? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, de veras... <risa> sí. ¡Oye! Se murió el Porci. Tranquilo, Forza, nomás, okay, fuera bueno, tranquilo. tranquilo. Oh. Un win para Uy, se mira logo, todo, lo, que lo ve todo, mira, en el segundo... Uy, oh, ¿qué bueno, fue? Bueno, ¿no? Lanza, lanza, eso sí es sí, un buen so lance, que... ¿no? Creo que mi Forcy no, como no juega con personajes grandes, creo que no sabe medir los, ¿Ah? las secuencias con un mozo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué no con ¿Eh? el grande? ¿Sentí ¿Con, con el grande, dice? <risa> <risa> ¡Ah, su madre, oh, la azul! la cantamos! Oh, oh. Oh. No te dije, ya no te dije ¿Podrá ser posible? ¿Crean pie a la lisa, punta? Vamos ¡Este, Sea man! Es tu torneo, yeah. el de lance, ¿no? Uy, lanzó y le chuntó. Máximo daño. Trampita, si no es la trampita, ahí va a rodar. Ya te dije, esta la avise. Esta vez, va a ¿Ya? dar rodada Levanta. Uy, no levantó forzi. Bien. Uy, forza. Está loco, se mira me lánzame. ¿Cómo estás va uy, la ¿Cómo te te la final? ¿Cómo te la la rodada? ¿Cómo la rodada? la rodada la rodada? es medio? la rodada? lo levanta hacia antes Sí, me parece bajo tres medios, abogado. La animación te huevea. Por eso, ¿no? ¿Y con el dueño no? del canal ¿Qué va a ser no se eliminado. <ríe> pues por si no, alguien te ¿no? cae. ¿Te a al F4, ¿no? Te sigue. ¿no? ¿Cómo te va a ir la bolita? Debe ser a un lado. <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿A un lado te, te va? ¿Te lo pones a un lado? ¿Qué? <ríe> Por si sabe hala bien, busca la mejor la mejor posición. ¿La ¿Nani? ¿Por si siendo legal, escoge random. ¿Cómo? Ah, huevón, bon. sí, ¿no? Está pasando. ¿Si sí le escoges en abierto? ¿Qué está pasando? Eso está. Ah, pa bueno. es indiferente. Está bien, está bien. está bien. Nos, nos alegra tu progreso, muchacho. <risa> Un gran cambio Está <risa> ahí Quizás Chavez dice este si es más rico, dice Algo así, algo así A ver, vamos ahí Uy, si tomando la lantera con la llave, uno más dos Cuidado, cuidado con la alfombra, que viene la alfombra Eso Uy, se le fue el muro Uy, qué pendejo, carada, carada, carada. Bueno. Ya, vamos si Uy, otra vez Carada Uy, aprovechó Forsy Aprovechó un rebote, ¿sí? pendejo Con burlar, ¡Qué fantasía, puta! Ya sí. casi, ¿se viene perfecto? Perfect. ¿Se viene perfecto? No, falla, falla, no falla emocionó emociono muy bien El Power 4. El Power 3, 3, perfecto Uy, esto es la a lanzar el torneo no sería la lanza Uy, falla Uy, se corre de espaldas, increíble, increíble gol. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué salta, cruza? ¿O por qué le tío juguete si está en el piso? No entiendo. <risa> Él anhela que se va a levantar. Así, ¿ves? Así. ¿Qué? Bajo, bien. Bien. Bien. Bajo bien. Sí, bien. Pura fantasía. A fantasía mejor si la tiene chueca. Oh. Oh. No. La tiene con joroba. Uf. Tirándole maicito al oce. Está mal. A ver, sí, sí, por favor, sí, nos informan por ahí que Closer ha sacado otro, otro, otro stick Llevó el tercero de la noche <ríe> ¿Quién rompe más stick? ¿La copia de... o Osser? Confirma El Osser Pucha, el Osser no lo he visto, pero él dice que lo chanca, pero la copia sí lo hemos visto en vivo, pero... ¿Opuda? <ríe> <ríe> <¿A> no <ríe> ah. <ríe> En sus streaming ¿sí o no? ¿Qué? Lo chanca? ¡Chanca! Pucha. Ah, ¿los avisa? Sí, sí. sí. <risa> Se traba, pues, se traba Se traba el diagonal <risa> <Yeah>. <risa> Vamos a ver, uy, final match ¿Aquí a quién será el primer eliminado? Cristo, eliminado oh, Cristian se estará Crist jateando ¿No? <risa> Sigo. ¿Para qué gana? Ese pues? no, no, no. <ríe> este <ríe> yeah, me es Ya, el castellano se ahí ahí Vamos a ver pa ah, Uy, mira, puesto lo que a ¿no? con Miki Yo, yo, Sí. Mira, muy bien, a ver, no Vamos distancia. a distancia Uy, la sierra, no se haga Chaucer uh, se viene el dosito Está buscando el counter, bien yeah. Ah, force y lanza, pero no confirma combo tampoco qué pasa acá el nivel sí, de blue puse ahí bloopers como ganchas pues. pero este es demasiado en todos los versos no seas mal pato. <risa> gracias por ya no uno castigó uy lanzó le cayó, pánico pánico pánico uy, uy le no cayó se cae ese es tan grande que puta te levantas un agachado y le las orejas lo agarro golpe que parar, no sé, lo que iba a Uy, por charmacu el lo Uy, la, la sobra, caer. Ahí viene el Trampita el oso. La el la, el infinito, la, infinito, la, no nada. la Uy, la bolita. Ahí viene Trampita el la bolita. el la bolita. Tiene la la Va, va, va, ¿No va la Escapa la alfombra, vamos por si la alfombra. Esta, que está llegando el frío, la frazada. Ya, maximizamos el. ¡Oh, qué buena! Carada ¿Otra vez? Vamos por si machuca mal. Vamos a ver. El, el botón vamos. de armonización. ¡Uy! ¡Uy! ¿cómo? Se agacha, no se agacha el segundo golpe. Armor de la compostora. Mide, mide, mide. Pánico, pánico. Pánico, se si viene panic, un panic mode Azul, azul uh, Ah, ahora por tu postura no. Ya sabía oh, eh? este, ¿no Vamos a nuestro amigo Forcy del torneo Pau Pau Forcy, si pierdes no te vayas del stream. <risa> <risa> <risa> Como Kiko cuando siga no, su no, pelota, no, igualito <risa> <risa> Mi pelota nah, un chavo? Que <risa> <risa> Mi canal, chao. ¿Qué? No se deja Forzy, ¿no? Hacen de spacing Es la de Yo me voy uy otra vez Uy, El Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, no, oh, tranquilo, tranquilo por tranquilo vas ¿no? Oh lanzó no, por tranquilo tranquilo El dueño del canal <risa> <¿Qué> <risa> no <te mueves> en... <risa> Ya invita a Mickey. Y a Cristian. A Cristian. A ver. Oh, luego el logo ¿Y con el osito? Sí, sí. sí. Me con el osito. Puta ya, pe. procede, uy pero Frank, ahí te faltó en chinex, Te falta escribir lo bonito. Falta dos X. La buena Con una. Con una, pero no más. ¿no? Okay. Sí, se sí, está conectado Sí ¿Qué está? ¿Está conectado? Whatsapp uh, Creo que lo han bajado la llave cuchilla. <risa> Pero en por Whatsapp Ahí ¿no está, se ha desconectado sí. no, no, no está, está desconectado Está desconectado está? El Cristian está ahí Sí, lo que la... Dice, ¿no? Víctor, la... La... la bichota falta la bichota. ¿Qué dice? Está mal. ¿Qué pasó? ¿Qué responde? ¿Qué fue, cofe? Ahí viene corriendo. sí que corriendo. <ríe> Ahí ya mira, ya se metió dentro dentro Ya dentro ya dentro ya Ya Ya le ah, puso paso es a su video ya a ver. Ya le puso paso a su chama? video Ya le de hambre? ¿Puta? Ay, bueno, ahí, bravo. Me ni mierda, pegué pegué no me acordaba que tenía que cenar, corte Uy, ya Uy, oh, ¿qué? Uy, oh, ya, pe. ¿Te la vas seriedad? a comer, entonces, algo así? ¡Puta! ¿Sí? A, a mi, amigo de color serio, a ver si estamos... Seriedad, seriedad, seriedad, seriedad, seriedad. Ya, no, ya no hay seriedad porque... está conectado, está en que game. estamos, ya están. A su máquina. Pues oh, verdad, y en TH ¿quién, quiénes fueron los tres que ganaron? Y veamos. Por si, fije el comentario del chalón Que... Yeah. Que... Ah, De acá sale el rival para no. Joe. Vamos oh, a ver, qué pasa la Por Mientras... Mientras inicia un, un temita musical P. Uy, de ahí, de ahí se las mechas de... De doser con Chinex De ahí contra Frank De ahí... Ya pasó el doser ya Luisinho contra... Eh, que no, no, no, no, con él no, no. <ríe> <ríe> matar con <ríe> Ah, oh, interesante. Ah, a ver, vamos a ver que se puso en sacó el acuerda de Ya... Me toca... Dios... Vamos a ir Cristian Chester con Fakurra Fakurra Con Farrukh Y Miki con Cuenca, Ahora sí se pone ya la cosa seria. Un consejo de, de Christopher Chávez. Miki, lanza nomás. Qué que guachafo ese Yoshi. Todos los Yoshi son guachafos. Está bien, porque está en el mar. Oh, el bajo. Uy, lo Uy, ves, me levantó. Uy, se cayó. Me sorprende que la conexión de Mickey esté a 4 barras. Uy, qué pendejo, tío. no Oh, refle, buen castigo. refle perfecto, pues. Vamos a ver. Uh, castigo. Ah, ah, ah. ah, ah al saltó, Ahí se viene correr con todo. Ah, por mi falla. Toma, Mickey. Uf, falla como combo. Eso no se castiga. Uh, uh abajo, Uy, ahí, ahí. Yeah. Empató, counter empató. Esa cueva de abajo. Ah, No, es este... Oh, es es animación cuando te cae en counter. Es en counter. Uy, que está pokeando. los no, psicosea, cosea, Cristian. A ver... Uy, trampa. No cayó. Que este un counter malo, sacó un bidón. Ya está, ya. Ah. Uy. Uy, se le cayó. Se le cayó. Oh. Inbloqueable, ah, que buena Juana Es todo ya ¿Aguanta? Uy, uf, todo. casi falla Los juegos mentales, primero Vamos a ver, está sorprendiendo a ¿Está Duracell? A ni que se quiere ganar su lugar Acabé el anti-doping oh. Vamos a ver Hace el spacing Uy, castiga, buen castigo ¿Ahora el jarakiri o no hará el Ya, O sea, no falta nada, un golpecito más, sí, Miki Ya, está, toma, Mickey. ya. ya está, buen castigo Bueno, abajo. bueno, no, no, en Ahí si no mete refle como loco Ojo de gato. Se agachó a recoger tiene. su monedita oh, Miki ya está dando punto a la final, Miki Che, bueno Cristian allí Si queda con Le tocará cacha La abierta de nuevo a mi equipo para que todas sus cochinadas. Eso lo sabemos en, en el switch? próximo torneo. En el volumen 2, 2.0. El lanzador de Tricks. Tenemos 9 Beavers. Está bien, estás superándose. Sí. Y todos le daremos tenemos más views, ¿qué? ¿Cómo? Esos Muy nueve caro. reales tenemos o sea, nueve es... bots que nos están viendo ahora Bien, carajo, bien <risa> Justo a los ocho del torneo, los ocho también del video <risa> <risa> Qué bien el calendario porque sí, y la misma cancha abierta. Mira, qué suerte le de Mickey. Al lado, ya Mickey ya está con la lechería. Como Vamos a ver, está pura Cristian, leche. Cristian, si remontará a ver. Se le complica Entonces, a Cristian. No vas a, ¿No vas a comentar a tu hospiciador CPP? Vale. <risa> a ver. A Él sabe, Yo le, le di al casteo. A ver, Vamos, vale, o sea, dale, dale. Inicia con la cochinada, pero no le sale. Muy agresiva. Pero Falcon no se deja. Muy bien. -En counter Perfecto. Mire ese imbloqueable abajo para que confirme el combo. para va a llevar. Le sale su guada. Este medio. Se cubre bien. Y la verdad, -En -Counter Y eso se siente todavía. ¡Aje! ese daño! Ah. Muy bien, muy bien, muy bien. La segunda bolita, a ver, veamos qué hace Mickey. Le dieron una probadita a ese chalón, puta. Qué cruel, bien, bien. <risa> A reencontrar. como como chama. ¡Ay, mira qué buena! Muy bien. Va a engañar, claro, pe. El rebote, lo llevo a maximizar el daño. Mira cuánto daño en dos combos, don. El último castiga Uy, Se le va, se le va Miki ¿eh? se, se le va, se le va Se va a poner uno a uno y el reflex perfecto Lo cancela con la sticky. Perfecto Va a comenzar a, a machucar a ver, más Miki, ya bien. lo vio Muy bien, mira sí, a se, se, Uy, se como quería como hacer que dejar de aquí Kiri Se pone como loquita Ahí está Evita el golpe Muy bien Claro, Uy, estaba avisada, estaba avisada, pues? es todo. Uf, Uy, qué huevón, oh, puta madre. Pero dropeó, es... pues ahí era que se le ruede okay. hacia, hacia atrás, pero ¿no? está bien, sí, todavía no a no acaba Cristian. Ah, era para que se aleje nomás y y dar su ancho uno a uno, mira el trampita. Es que mm. normalmente sale con X esa esa jugada y es un bajo. Cuando ya estás jugando lo que acostumbran todos los Fac con ah. Entonces esa secuencia estaba vista, todavía Mickey no se lo quedó, Pues no, como ya nuestro auspiciador sí, no. Christopher Chávez Herrera, tamario, mete refle peg. <ríe> <ríe> Ahora pe, pongo un refle. Mm. bots, just gaming, puta. <ríe> muy buenos mm. exponentes, muy buenos, mucho talento, mucho no, talento. No. Aquí ya... Uy, cancha, cancha chiquita. Vida, vida muerte, no vida. inbloqueables. Perfecto, perfecto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Contra el muro contra el muro? Duro contra el muro. Puta. ¿La tiene pequeña? ¿Quién? a o sea, Mickey o Cristian? Esta, mira, esta. Miki o Christian. Ah. Yo creo que Force. <risa> la, por favor, si la sal. Al df 4 y ya ganaste, ya te. Por si Fran dice Uy. que tu vas a estar hasta final, pero si no se acaba el el premio. A ver. Uy, counter. Uy, fire no, no, combo miki aprovecha ¿Qué quería hacer, bro? ¿no? Quería hacer un más jugadilla ¿eh? Otra vez Cristian se le dio con todo, reflex. O sea, con eso lo para un poco. Uy, uh. fire, ¿no? qué pasa? Buena, bueno, sí. es lechería. Está pues. bien, arriesgó, arriesgó y ganó. Es paro mala. Bueno, al muro. Uy, ahí que va a ser. Uh, lo vio. Uh, Castigo. No, no Trampita. Bien. No, no, vamos a ver sí, bien, uy, no, el castigo el, el whiff uy, Rey, Rey, Rey. uy uno más, no, no, no, no, se paró mal se le fue el win a, a Mickey. uy, match no, para Cristian Uy, no, no, no, no, no, no, a ver, ya lo vio reflex, este es reflex con dedicación a Ostergy tributo? se va, se va, se hiciste? va, se fue uy, lanzó y se fue <risas> oh, no, mi ya, ahorita vamos a hacer va a decir, ahí chinex, con Ostergy oh, no, me toca a mi de una vez para definir winner ¿Tan? Dicen oh, bueno. no. con. Dicen con Josh. Voy a actualizar. Sí, sí. para la final. El que gana pasa a ser el primer clasificado. Nice. Pase lo que pase después. Amazing. Incredible. No, de hecho, he... <risa> ellos dos ya, está... ya quedaron ya, ¿no? Prácticamente. No, eh, no todavía. Bien, ¿no? No, pues son tres. Sí, no, pero en no, loser no, ponte que no, hay un... claro. no, si el O sea, el que no, gana y aseguró su primer su puesto Queda pendiente No, pero el... usted dos usted, usted ya tiene asegurado un puesto ya Ah, claro, claro pues, Sí, usted, sí. sí mira, el Fortis sin jugar Tiene partida terminó en empate, qué vago ¿no? <risa> Vende, ¿eh? Invítalo a te, ha un, sí. te ha dado un win por, por, por transmitir, por favor. No se queje, señor, no se queje, sus zapatos. Ya no demora, entonces. Decisión flash yo sí. Ahí está, ahí está. Listo, Christian versus Dakrone. FT2 nomás, ¿no? Sí, FT2. No. Listo. FT3, la final. No, dos nomás. Vamos a ver. Dos nomás, pues ya está arriba. Espérate, que que usen. Gracias a los 12 viewers y a los pakistaníes que nos están viendo. ¿eh? Están anotando ahí. Lo dónde? que no se debe hacer. ¿De ah. Sí, ¿De yo que tengo que... una cuenta que le he puesto así. <ríe> <No> te preocupes. <ríe> de Campo. Ucrania, va a decir. Pendejo. <ríe> Un saludo a nuestro, a nuestro compañero de, de Nigeria, Christopher Chávez Herrera, que lo está viendo de Sudan, de Cos de marfil, Opa, Narnia, acordada. de Narnia y Wakanda, ya está. <ríe> Quiero asegurar, pero que pagar rápido el país a tu casa. <laughs> Round one. Fight. Mm. yeah, yeah, Ahí, ese de... Sí. yo son, no, no. Ay, oh, ¿quién castea? ¡Tú! ¡Ah, mané. Se va al levante, no lleva a la pared. Va a maximizar el daño. Esto le asusta a Dios. Mira esa fantasía, papá. Abajo. Medio no voy para eso me dejo ganar Nani Le quieren confundir al Nero Muy bien, mal castigo Lanza Se lo toma muy en serio el, el torneo Lanza. <ríe> Eso castiga de Farruco. Le salta el segundo Muy bien, no le agarra en counter Muy bien Eso castiga también de Farruko y salto, pero se deja en negativo. Bien pesado, como que yo estoy en negativo. <ríe> Mire, que rico go! y en contra todavía va a maximizar daño Abajo. azul, azul, azul. azul. Pero, no era en la, en la anterior en el combo con la yo pared de la pero... ah, Yo sono, salvo el win. Ah, wepón. Todavía sigo vivo, dice Dios. Y continúan la mecha. Bueno, vamos a ver qué, qué responde, qué hace. Qué ¿Acá anda por antes. siempre, dice Dios. Apucha. No, oh, saque el poder de la pantera. Mira, cayó esa en, en esa mentira, bebé. Ese counter es asqueroso. Oh, oh, oh, no, pues oh, oh. de ahí, ese counter como. Sí, sí, Contestó. Claro, contestó con... Sí, um, claro, contestó en negativo, por eso le caí en contra. Y la rodilla por si acaso no castiga tampoco, ¿eh? No. Um, Uy, dos puños pequeños. Bueno. agarrar de nuevo. Muy bien. De confundir, Un golpe de 10 hacia abajo. Um, bueno, ya ves, Se no <ríe> volvió de a salir. Muy bien, ya. Mm, ya sí, ya mira mira, ya, mira. mira ese power va, Crash! Va, Mira con el friki, ¡perfecto! ¡Abajo! Ah, no. oh, ¡Ya es todo ¡Uy! Ya. ¡Qué pendejo! ¡Uy! Uy. ¿Cómo? que ¿qué fue? Ya estaba ya, en la bolsa Pero era un pesado. Pesado. niño pokeo, ¿no, man? Pero confundido, ¿de cómo? Se queda chajín Ya estaba ya, el negro, ya Ya sí, ya ahorita ah. me va a caer, ¿ya? Ah, vale Vamos, Uguitex, que pendejo. <risa> torneo del Sur, torneo en Cusco, de 500 soles de premio. ¿A mí? 500 soles. Es el, es el premio, es el vuelo Cusco-Machu Picchu, que dijo el profesor. Torneo del Sur, sábado 28 de mayo, desde las 12 Esencial, host, Esencial. Pues A las 12 del mediodía Es pues a las 5 Ablazo 1 a 0, 72, 73 Y ahí, acabando esta mecha... Entra Shinnéi con Ozer, y el que gana se queda y me espera Chévere ah ¿Cómo? ¿Tanto? ¿Tan rápido tú? Oh. Así es, como así, así se acá, la hueva de esto Precos, precoz, dice No le digas, es su canal, no lo fastidies, mira ¿eh? <risa> Tírame <risa> con quién todavía, ya vamos a ver qué hace el nero yo, a ver Ah, oh, con pedazos. Voy a llevar a la pared, va a hacer harto daño. Y nada ahí nomás. Me agarra el contra con... ahí. No respondas. ¡Ay, oh, te dije que no respondieras. Estas patadas te estampan tú. Cuidado con el bando. Yeah, yeah, no. <risa> es... ¿Cómo va a ser uno la rodilla? 3 debe ser 3 o 4 ah ah te agarro parrillos por eso ah más mira comandos no la habrá presión. pregúntenle y esa presión que hace muy bien es que ya son ya. mira son más de las 12 Mi yo ya no piensa ya wey ya <ríe> estamos a match Apagado, point ya se apagó yo. Ah, de razón, todo oscuro. Un pedazo alto. Mila, mira, mire ese daño, mire ese daño. Amado, que no me puedo saltar nomás dos. ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, sí, <risa> nomás dos. O sea, me ando machucando. Machuca, nomás no pienso sí, 2-0, 2-0, ¿no? No, es que no me dejaba en realidad. No. Oye, Christian claro, no. ya, ya pasó, ya podía descansar. Ya está, ya ¿Cómo te está. Ya está. Ya ¿cómo Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y el que gana se queda, por favor, y luego me invitas a mí, force. está. Velocito. Ah. O sea que o sea que está bloqueado, o sea, así como el jugador que está oscuro O sea, algo así Está para desbloquear Desbloquear, craqué lo normal yo, si vas a ver cómo sale el DLC Aló, aló Sergi Aló Serpe Vaya para grabar la pelea, se me cae el cojo pe? Pero es bueno, pues, no lo hizo. Me volví como Vitex y ya no lo <risa> <risa> <risa> ¡Ah, Vitex. <risa> sí, ella puede ir a descansar ya. No, igual, o sea, tiene que jugar su final, pues. A ver, vamos a ver. A su casita, tío. A su casa. Se quede en el disco, P. <ríe> ya está en su casa ya. <ríe> bueno, está en su casa, pues puede ir a dormir y bajar la taquita más no sé. ah, o Ah, oye, que no le sacó el Lidia Todavía, pero tiene que enojarlo con Lars primero. Mm -hmm. verdad que ¿no? y una pulsa Tanto... bueno Spacing bueno Spacing no lo mata no lo mata pero de no. de Zayla, que te... lo deja y la hecha lo mata no jodas joder. buen en bagdash <risa> dash bloque hookeando una mente oh, pues mi mi mujer empieza a machucar todo no sabe que te conecta Bien Está bueno Uy. el hack Uy, yo también quiero y Whiff Pa Eso es todo Round Fight. Vamos a ver Oh, Zoser, Zoser quiere ganar Este va a ser el segundo que se va el torneo, ¿no? Que va de la manito con mi force Uy, el no se deja, ¿no? <risa> Todos bajos. Lanzó. Ven, sí, castigo. Lanzó. Crune dijo: No, stop Uy, lanzó. no castiga. Castigo de 10. Vamos a hacer. Postura. Claro. No. Va. Uy, otra trampita. Otra vez. Uy, carajo Se va a el oso. El oso no importa viste nomás. Corre, corre. Uy, Qué lanzó. Bueno. Te metió un botón. De potito la mató. Mucho por el clon. ¿Aló, sí? ¿Que machuque nomás? No, mucho para el clon. Está apurado, sí, te lo siento, está apurado. O es para el torneo, Juan, que nada más correcto. Eso es verdad. Aló, para el Mirko, gándome. ¿Ah? ¿Qué? ¿Trans? ¿Te Uh, Trax, tracks, tracks, no trans. Es mejor si todo lo es trans. Él quiere que sea trans, pues. por obvias razones. De soltarse, ya por si ya. Mejor el Mirko. Ya sabemos ya por ¿Cuáles son tus inclinaciones? Yeah. Trax. ¿Sabes? trans, bueno, traxo. Ya ya por si ya trans, trans. Ah, eh, al mil, Almirco sabe con fuerza. <risa> eso es, es, es fuerte, eso fuerte. Ahí tenemos el primer clasificado para los juegos del hambre, que es Cristian. Uy, coño, puta que Almirco la cagada. <risa> ¿Qué dice, Almirco? Por force puedo ser trans por una noche. <risa> ¡Qué mierda! <risa> Oye, es, Videl se va a poner. Es picona. para ver qué machuca más rápido. <risa> ¿Qué? ¿No le sacas Lidia? Con honor, Uh, No castigó, era para el final. Ah, güey, Te botaron. Con honor con hasta el final. Claro, su personaje, Pelarse es su personaje principal. ¡Uh, con! Es que esté en el, el aire. Con Pero ayer mi osito ah. no hacía backdive ¿Oye okay. qué? No Parece un patita que juega con Miguel Yo no quiero decir su nombre ¿Oye okay. qué? Es para que juegue en teclado <risa> <pa>. <risa> Eso es <risa> Vamos a ver pa. Sí, sí, sí, que osito que... como sea Aquí entra en postura Oye Pero... Uy. Como sea, quiere pasar al top 3 del torneo de la realidad. ¿Sí? Febón. Nadie me desqualifica eso. Lo que no sabe okay. es que si yo quiero una alfombra. Oye, okay. ¿qué? Chinex 1-1. Vamos a ver. Se miden. A ver, ¿quién lanza ¿Se primero? La miden? Uh, de nuevo, ¿quién lanza <risa> primero? Crunesis. Uy, lanzó y no lo levantó. Nada. Positivo, no le puedes pegar. Dale. Lanzó. No la levanté tampoco. No, no Los le... dos no se castigan ah, no se castigan. No levante. Pero la Hopkins ah. random, ¿qué? Uy, ahí viene el demuro muro, muro. Muro, muro. Maximiza el, ca... el Wall carry Eso es no. ¿qué pasó? Carada. Le Uy. da ventaja al oso. Le da ventaja. Le da vida tan y bueno ese patrón y ga este bagras de oso parece desafino confirmó. cesar lanzanero whatsapp whatsapp y es para o sea. ella esta hora ya ya acabó de lavar la reza no nos permiso sí. Sí. Oh, El crunex le quiere empatar <risa> esta bache segundo que salto uy, uy ahí está positivo no te pegues Ahí viene la trampita, loza. oso. Hack, ah, el será mejor. La postura. No, que digo. Uy, uy, uy, uy. Uy, ¿Qué te qué te ¿Eh? uno. No uy, uy. Uy, te uy, uy, te No uy, uy, no peligrando lo, lo vuelven día. a su realidad ¿no? estamos un día entero jugando sábado y estamos domingo gente habla fuerte sacar a ganryl machacar ¿Machicará lo que sea ya. carajo cada vez me hace botar mi agua pendero. no ganryl no, más no puede Dios, que tú no lo tomas, Fran, tú te lo escupes, te lo botas. ¿Aca? <risa> me escupo los jefes, ya. César, el 20, el 20. El 20 de la mañana. ¿Cómo? El 20, el 20. El 20 somos. Forcia, anótate. Go. Cucardas, go. FT en el VR. Ahí donde llamas pey te mandan las flacas, ahí. Ya fuiste, Forcia, fuiste ya, caballero. Hasta que le ponen luz negra a tu cuarto, ¡pum! ¡Chao! brillas ¡Ya! ¿Quién será el segundo eliminado de la noche? ¡Adiós! dios Crune quiere su alfombra. La para cualquiera. Hoy acá están los tres clasificados de Tekken Waras. A ver, pasa la lista, pasa la lista de los tres clasificados. Ver, de Guantabendica, dirás. Puesto, Kencito, segundo puesto y tercero es Ukumari. Primero quién? Davert, dice, de da abertel. Ah, ya, el que juega al héroe Ya, el segundo es Kencito. Armor King. El tercer es Kukumari. Y... Lau. Lau. Ya, vamos a ver. Chévere. O sea, el se lo bajaron King. a. A, a Goki. Pero ganaron. A, a, a... Roger Jr. No, Goki no está. Así... No no estaba. Sí, Goku participó, pero Gouki no quedó. A ver, vamos ahí el oso está que saca su mierda con... en el cine los dos mira los dos ataque machuca machuca machuca descansan siguen machucando uy uh. uy uy tan solo arma de sí Sí, sí, si no se suelta no más uy, la de girachi uy uy está el Lócer increíblemente y sigue machucando sin parar al Lócer. no le importa nada Uy, me sentí bro aliadita Armor de nuevo y lo va a matar con otro Armor uy, ¿sí? uy, mal creado porra oh, de Dios. Dios pero al ching uy, coche ching ¡Ah! O sea, ¡Oh! ¡Chinay! Última bolita Vamos mm. no, o a ver Sigue machucando a Chinay No sí. le importa nada sí, un... Sigue machucando Ya Se cansó Le acabó la pila Ah no Ahí está Sigue y machucando viene... otra vez y de... oh, ¡Oh! ¡La macarena! ¡La macarena! Ya era la... un puta me mareó medio Tú ¿No? Su, ¿no? Oh, ¡Uy! ¡Ese pato! Yo... ¡Big <risa> Smash. <risa> ¡Uy! Falló que se como... Cae. Se nervió Estos nervios, pelo sí. Nervios, muchachos Uy, no rampió, muro. Uy, uy, uy, viene combo, viene combo. Rompe. No rompió. Uh, ahí está. Eh... Pare. De muro a muro. Uh, uy, es fuente? Tenemos. Ah, ah. ah al round. Coño al round. Coño se va lanzó y no Postura Se va el top 3 no creo, vamos a ver. No se va a dejar fácil ah. Uy, contestón. Uy, uy. Calculan. De la mira. Si machuca más. ¡Oh! Cayó dio la trampa. ¡Oh! Seca en blooter. A ver, no nos va a hacer Un combo el se empatan las cosas. Uy, ahí sí. Ahí ¡Oh! máximo daño. A ver, se viene la trampita el hocer. Uff, peligro el hocer. Uff, uh, uh, uh, uh. uh. quién gana, quién gana. Uh. Uh. A, su A su casa. De película, oh, de película. <risa> no te vayas, no te vayas. No te vayas, chinés. Invítame, invítame, invítame, invítame. Toma. De que de película, vos oh, Con el Lombo ya todavía. El segundo eliminado la noche, el top 3 del torneo de la realidad, OZER sí. no Tengo el miedo El champa ha sido top 3 Tengo miedo dando el lance Yo, o sea, yo seguí enviando <risa> en Discord el, el de Tekken ¿Por qué no lo veo Goku? ¿Qué había participado? Sí, sí participó al inicio del streaming, creo que fue la primera pelea Pero por ahí te vi con No, no hay enviado el link, que lo voy a hacer? O sea, que mi Chile viene en al el Cosmos O sea, dice, igual yo quería dormir dice ah ya, chévere jeje nomás bueno muchachos me desconecto esta mecha va a estar va a estar complicado a jugar? ¿Ah, con fran sí, que se va alistando Mickey diseño chinés ah. con fran Eso eh, tuviera falta, pero te falta para la pelea. Con el todo. Eso. ¿Lo ves, sí, no, no, no, no. pero... Lo eliminó Nokkai, no, no, no, no, no, no Un DLC con otro DLC, perfecto. El primero eliminado, Por si Blue. El yeah, segundo boy. eliminado, Other-G... con Aguas. y que ser el tercero. Y acá quién será el tercero. El líder <risa> del La ¿Verdad es así primero? Vamos a ver, se pokean. Se miden. O sea. Uy, el segundo salto, no o sabe ha este. Cronex. Cronex Kinex. Uy. Saca como, pa. Va. Vamos todo. Uy, la ventadita. Positivo, no puede contestar. Lo no, psico sí, sea. Contra el muro, máximo daño. ¡Hala! Bien, está inspiradísimo, Franel. A ver qué hace. Uy. Avisado. Oh, a ver qué se dice. Tiene trones. Uy. En No le resultó, Frank. No se la creí yo. No me voy a echarle, dijo. Te conozco, lo dijo. Te conozco, calado? Te conozco. De la cabeza hasta el ombligo. Otra vez le pegó. Uy, buen parry. Se va con todo. Ah. Uy, como sea, Fran se quiere imponer. Uy, no castigó. Uno, los dos va a tener que agarrar. ¿eh? Y agarra esta. Agarra esta. Uy, lo vio, pero no castigó. Aprovechó. Ah. Sí, no. ¡Uy! Uh, ¡Se la cambió! ¿Qué? Oh, ¡Le resultó a... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Counter ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! golpe otra vez El ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver. Uy, no castiga el Wiff. Shinane poniéndose poco a poco. Frankie está positivo. Ya está, Conter. Ya está, con Stardust. ¿Qué hará Frank? ¿Qué hará Frank? Uy, contestó. meter el Reyes quise meter el. Le ganó, ahí. le ganó. <ríe> no, yo no tenía vida el Frangler. Para el que se para parado y le haya caído el golpe de clunes porque ya quería hacer Reyes, creo. Oh. No aguantaba. ¿Ah? ¿Cómo? No tenía vida ya. <ríe> no la aguantaba de Frank, el Frangler, el Krunen. <ríe> Vamos a ver. Con quién se atrajín? No creo. No, oh, va a seguir con su Con oh, su claudio. Oh, sí, sí. de Yishihawa. Como dicen estos Sparring, tanto Lance y Lance. Ahí está el nombre bien grande, ¿eh? ¿no? Seguirá nuestro Henrique. Continuará Shima y su camino por los Ver. Oh, ¿no, no uh, Bien. vamos oh, A ver si pasa. Uy, 6 steps, castigo oh, máximo daño Buen castigo SDF2 de Cloriox, castiga 1-2 Uy, lanzó el rey, de se puso Me jugar, sí. Uy, está asegurando <ríe> <ríe> Castiga, pueden castigo Te lo posado también, por ver. Crones está esperando el, el error está Esperando ataca, no gana ¡Ay, Uy, el chavito Que espera el Frank, uy, uy, counter, ya no metas el rey, no metas, Be wow. uy, y llegó la palera nos bajajo, como ardísimo, de de de de no de se de No se wow. fue, fran, tercer eliminado, uy, apagó <ríe> al F4 nomás. Buena, buena, buena, conches, humane Me cagó <ríe> mi cine ahí chalo. Ya está. la avenia, ya, así no vale está, está, está, está, está, está, está coqueado, está coqueado, está coqueado Espera, el charo acá estoy? ¿Ah? estoy <ríe> sí, bueno. Miki, Miki, llévala a Mickey ¿Quién queda? ¿Quién? ¿Quién, quién sigue? Miki con Luisillo Uy, a ver, oye, esa becha es, es... no la he visto, ¿ah? ¿eh? No la he visto a veces dos, uh -huh. Vale, vista, a ver, a ver, a ver. Quiero Te estreno? Invita a Force. Ok, perfecto. ¿Con quién ¿Un a jugar con Yoshi? Yoshi, creo que con Yoshi, yo creo que juegan. <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh. Muy reñido, ¿no? Se ha ido forsy Se ha ido Frank Se ha ido Ozer A lo A, dos aguas. a dos aguas También desde su casa y a su cama y a ya, ver, ya. Sí, no, Mickey Y para sí. su suerte, que Mickey no tiene el ajo hoy día la bichota Uy, le sacó Fen, la de a sí, toda sí, la izquierda sí. Ya fue, ya, ya <ríe> fue la bichatea Puta, ese Fen hace maravilloso Ah, en counter, ah, ¿no? Eh. Ya, Crunex, tú me mueres right fight. ¡Oh, ya! ¡Es todo, ya! Todo. Mismo nivel, nomás. Mismo nivel. Perfecto. Buen counter. Voy a llevar a la pared. No, mira. Dropea el combo. a ah, buena distancia. ¡Uh, rebote! ¡Es todo! ¡Mira esa fantasía! ¿Qué decía, qué decía, qué decía? Fantasía. Salivada. no terminó con... Perfecto. Nani ver, Chávez, full reflect, Mickey, porque venga attaga como loquita. Tamad. chamaco si sabe. <ríe> ¿Sabe medirla? ¿Oye qué? ¿Qué? Ese, ese rebote el último sí le da buena ventaja eso va a bajar alto todo empezó desde que lo ladió con el bajo y bajó lo arriba no, ya. todavía ya está ya pues ya está ahí desde ahí ahora bien güey no qué de este que más no, rico? puta de este fin. lo <ríe> vio dijo no este flaco le dio por el costadito sajueco por ah, el bien. costadito y por abajo ah, ¡guaj! No, hasta el muro se lo llevó sa sa Sa, ¡Sa, Como decía Roma, Roma Santos, eres mía, mía, mía, mía. Oh, como dice, Como dijo Jackson, falla un patita. Como dijo Jackson, falla un patita, eres mía, mía, mía, mía. ¡Arreflex, carajo! <risa> Ese, esa, esa, esa situación de, de, no hacer, de del odio, al amor, en un solo paso. Mm. Mm. odiaba hacer el Reflex, ahora la apoya y dice, ¡hace el Reflex, carajo! ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos, Mickey! Uy, ahí vamos. Llave, se suelta. Hace ese espacio, Fen. La verdad, que le hace la Macarena, Fen. Pero no se agacha no se agacha nada. Ay. Uy, yo hace la Macarena, se viene un Refle Uy, counter ¡Falla el combo! No se agacha Uy, mira, vamos Castilla, levanta y combo ¿Se viene la trampita? Uy, falla otra vez Vamos a ver Se ven buscando el counter Hasta que se hace la Macarena, se hace la Laura Uy, que condujo. Que coche. Para el de respeto Saludos de vergo, mínimo todo 8. <risa> uh, dale, Uy, rescata el aire. Vamos, oh. oh, Luisinho vamos, oh, Feng. Uf, uh, abajo. No. Segundo salto, no se agachó. Ah. Buscando trampitas, buscando el muro. Miki, dije, tac, va, pop, se ha salido un ¿Qué hace? Uy oh under uh... <clears throat> ¿Por qué uy. uy, uy. Ah, Ay, no, ya, no, era esa no, última, oh, no, que no, buena no. hasta que le salió una a la bichota ¿Qué dice... Christopher? Trujla, Mirko, welcome La tal de bichota dice, gáname Fury Al Mirko ¡Tamare! Fue medio roto, me parece que tiene muchas cosas buenas Feng, <ríe> sí Fancy tiene mucha... tiene par, tiene macareta, tiene todo, ¿no? Solamente que la des a la izquierda, más. y okay. sí. Alan de ese. Ah. No, pero ese es para levante. Ese que hace la dianda es para levante. Es. 15 va. 15 va. Miki llegará al top 3. Nani. Miseño llegará al top 3. Nani. O los que están más adelante los lo detendrá. Nani. A la cabeza, a la cabeza, sí, sí, sí, sí. Yo seguro puesto, ¿eh? ¿por vamos a echar ya por las puras? Ajá bueno, Yo sería el segundo en teoría okay. O aquí tercero A ver, a ver, hay que ver, echarlo Acá estoy, acá estoy Allá, está bien, ¿eh? O sea, ah, sea puedo power power nomás Del Mickey Amigo. y el diseño, ahí sigo yo de un cabezazo bajo en counter con rasgazo te saca como, oye, sí, ¿no? Cabezazo muy trazo ¿no? Uy, cambió, sacó a ley. Uy, ya. Comienza ahora sí la fantasía. ¿Eh? sí la verdad de fantasía. Ese cabezazo abajo, sí, pobre, te vamos ¿no? a pasar la puerta. Sí, Todo el conocimiento también con los comentarios. Enseña, sí, insisto. A ver, si le das tú le doy yo ah. yo le doy, yo le doy Dale, dale A ver, acomodate bien, listo, empezamos Uy, dale Reflex ¿Cuántos reflexes he metido en la noche? Vicky, varios ya, como 10, 15 Te perdido la cuenta ya No se agacha, a segundo salto, ley. Uy uy, uy, uy, uy, la de lo que se va, Se va, me acerco, me voy, te machuco, no te machuco, lanzo, salto, madre mierda, <risa ríe> chao, weba. Espero <ríe> eh, eh, una reacción y... ¡Dale Tiene Tirando árbol, Niki coste, vamos a ver. ¡Uy! ay ahí, ahí. Se echa, se para, dice, te me he hecho parado, sentado, echado como tú quieras. Rago que se levanten nomás. ¡Uy! No se suelta, Miki, no puede ser. Uy, en el costado. Le bloqueable. Uy, aguanta el muro. Uy, uh. Ganará, Miki. Uy, bien ahí. Otra vez, no se agacha. Uy, se ha contado a Miki. No respeta. Reflex. ¡Ya está bien eh! <risa> ¡Vamos ahí! Contra el muro Se viene la jugadita de Mickey ¡Oh! And ah ¡Andre! No! ya nooo! ¡Qué malo! ya no sabía qué pensar ya. ya estaba, ya, ya estaba, ya Ya... ya. Invítame, a por el... si invita también ¡Chidney! Como ya nuestro amigo... Está mal eso, reflex me cayó. Yes. no todo se trata de Refle, Gomberaña <risa> Refle nomás Sí, el Refle nomás No me toca con la bichata, invítame a jugar, sí Chines sí. con mi Ya, el que gana ya están adentro los tres ya ¿Qué? <risa> ¿Qué? Pues, el ¿De qué? Está calificado, pero... ah, ya. ah, ya El que gana ya está adentro ahí los tres ya A ver, claro, que ya no claro pues. pues. Este, el sí, Christian primero, a... yo segundo. Te te coche. Increíblemente, varios han quedado en el camino. Fran, ¿estás ahí? actualiza, Ah, sí, te uh -huh. actualice. La madre, si gana la Chinex, me tocaba con la Mickey, qué piña, ¿verdad? <risa> creado, muchacho. Oiga, caballero. ¡Uy, Lars! Tamper, bon. Hoy día no sacó a Lidia, ¿no? Solamente contra Christian. Muy bien. pasará mi chile, uy, imbloqueable, Combo, como ahí Mickey, pa muro, muro, dale con todo no dejes que se pare uy. counter y se viene la a ah. esa vaina no es rodar, es quedarte en el piso para que te quiten si ruedas por cualquier lado adelante, atrás te quita más Backdash, buen backdash Vamos wow. Otra vez la misma jugadita de Kronex Ya yeah. uh. Otra vez la jugadita Uy, ya está Se pone parte mismo nivel Uy, uy, uy. Vamos ahí Es fácil quiere contestar Reflex La jugadita, le cayó. Está bueno, jarada. Mickey, todo con todo, ¿sabes, Mickey? Dale. Uy, no, taque bruto. Ay, ay, ay. dos veces ese botón y se aguantó. Porque no, apretó dos porque veces. Pensó que le había matado a Krun y ya, por eso machucó botón. Ya sabía, ya, salté, pe, salté. <ríe> Claro, eso sí. Ah, claro, bueno, me <ríe> Él tenía menos, siempre todo es peor. Bro. Vamos a ver cómo va. ¿Se dejará, Miki? Como dice Guille que es un gratis <risa> El sticker de Goku por ahí Round Vamos a ver right. <risa> que... Otra vez le cojo el counter ¿qué hará mi nada uy nada no se deja está con todo está agresivo con una espía se de este acá <coughs> ah lo saben el more está ahí de costado le espera vamos a ver despacio chavito abajo reflex Uy. Me solto. Bien, ahí van a jugar agacharse. Uy. ¿Le cayó? <risa> Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Esto, buen castigo. ¿Juega de demoró. Nada, falla. Uy, no, aprovechado. Oh, aprovechado otra vez, rep. O sea, me dicen, no, Tiene a... más noise. Uy, ¿muro? Ah, oh, máximo, no. no. Uf, uh. nada. Uh. Uh. No se sé, eh. dejo uy, uy, uy, Ya sabía, ya avisaba Uy, uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ojalá, le, le, le relo un segundo más Ya había acabado, ¿Te vio, te vio clarito que había acabado de, de Yoshimitsu ya Claro, me... Te vio clarito ¿qué fue, jarada? No, sé, ¿cuál no, nada, nada, nada, si sí, ya había terminado el este. Ya había terminado el reflex ya. Sabes ¿Sí? qué pasa? ¿Sí? ¿Sí, nada, falta uno un... a uno. Confirma el blooper. Confirma el blooper acá de la. ¿clic, clic? <risa> sí. Mira, uno es la ju Creo que la mejor jugada fue la del Vicino Que le hizo a Frank, si no me equivoco es Ese fue un jugador Devincia, Y jugador es de ah, La de la de la de la final de Chilex con Ozer Y ah, la verdad, ahorita pues de el, el reflex de Vicky ¿Por qué me de las jugaditas, de, de ese torneo que ha habido ahorita? De las jugadas... Ahí está por ganar, me lanzaron nomás Pechinex <ríe> oh, acá se define de y el tercer Para o sea, que mire como se ha que pasar Aquí, Vicky contó ¿Dónde está? ahí, ahí frente es un mensaje Oye, ¿Qué, ¿qué pasa ahí? Tía, nada ¿Qué Cosa fórmica, ¿qué pasa? En el messenger El Facebook. en la transmisión Ah, bueno. La chile no se deja, un king gana. El? Oh, cayó. Ya no hubo reflejo ahí. <risa> ah, ya acabo de leer que tal si me en ningún rato. Oh, claro, que está? te voy a cabecear, pero con la cabeza de abajo. <risa> Chavito con tres. Uh, no castigo el whiff. Le de cámara. <risa> Uy. Oh, ¿no? ¿Qué? ¿Qué clase de jaguis es este? Ya, dio un malo. O sea, que lo. Esa vaina lo, lo desmoralizaba a mis chines, ¿no? Ya, ya sé lo que va a hacer el segundo día, el festival de ave. <risa> Uy. Ah. Ya, listo, suficiente. Para tranquilizarlo. Ya. Yeah. La mierda tan luchiva, parece. No... nada, no, mira... Miki ¿Qué? quiere asegurar con Refle, la madre, Refle, no mata bien. <risa> ¡Ya! ¡Ya! voy a hacer mala posición a Miki, mira. Mala ¿Qué? <risa> ¡No! Uy, ¿no llegó? Uy, se me había caído ahí de nuevo. ¿Hacía en esa rato, sí o no? Oh, ¿no le llegó? Pues por eso. <risa> Uy, la posición ahí se cortó más que en esa rata. Final round. Uy, Miki viene con las jugaditas Las jugaditas y Yoshi, Miki iba a definir Ahí entra Me regalé Me regaló Pasó la bichota. Va... Ahí nomás que no se ve, que no se vea, que no se vea no ve Miki, te toca con Dios. Falta el Dios. No, pues ya estamos los tres ya Primero, segundo y tercero, como están siendo todos, o... no sé... Ah, sí, acabo ya. acabó ya, buena. La bueno, una, bueno, ya. bueno. A dónde en punto hemos acabado. Ahí, tienes ahí varias... Varias para el canal, Forcia. Varias, <risa> varias. No, bueno, bueno. ya pedí pedirle ah, a claro. Bueno, sus... bueno, esta y... última me la robó, Arada, concha de su vida. <risa> <risa> <risa> Oye, oh, sí, la anterior... Oh, me la robó, <risa> Hoy habías <ríe> ganado, ¿qué me pasaba ahí, ah? Eh? <ríe> oh, no, puta, ¡Y peón! ¡Qué mierda! Eres una basura, mamá. Ya, peón. Pe. mal el técnico. Fue pe, Pero buena, buena, buena. Ya, peón. Ah, estaba chévere. El pequeño te rejento. Ya, ya salían lo, los caballeros de, de Asgard, de Team Ya están sus caballeros de, de Poseidón, de Frank ¿Para el torneo del Cosmos? No, sí, me imagino que más teams porque van 3 de Cosmos 3 de con no, no, 3 de todos teams. los teams ha había un cronograma no. donde estaban las peleas de todos los teams Llevan 9 de participantes O sea, 18 Menos, más Menos ah, más, ¿cómo se es. Uh -huh. creo que no han hecho Creo que no han hecho pero no sé Entonces, ¿cómo lo van a definir acá? Que tiene que haber primero, segundo y tercero Ya quedó ¿Un Paso en... tres nada más Ya quedó no, que... claro, pero no... Ah, bueno el orden? No, pero ya está, bien Es que en realidad se puede variar los puestos, pero. O sea, solamente era para definir el primero, el segundo y el tercero, ya que eran ya, pe. Ah, ya, pe. Defínete. Ya está, <risa> ya, está, ya pe. Increíblemente, Frank Edu no ganó el torneo de Lance. ¿Cómo? Dice Christopher, porque no era la Liga Trux esto. <risa> Había Liga? Había Liga? ¿Había... Oigan, pronto, este Cristian me pregunta si es que queda ahí nada más. Ya son la una, pues ustedes sí. dirán. No sé, yo le puedo Oye, seguir hablando. A... ¿no? no va a haber la final. No va a seguir. No, normal, ¿Es que, ya, ya. ya, no ya se se con pa' salíte un rato ¿Con de un rato va a jugar? Con esta mira Tobía, ¿Qué <ríe> <ríe> Ya, escuchen ¿Con esta? ¿Ah? <ríe> invita, por, sueño, el hombre, pe, pues, avisen No, ya, <ríe> voy a dopingo, Esta es la bichota de la. No, no tengo que creo que no. Creo que cortas la transmisión. A mí siempre que dicen hasta que me pregunta. No, no, ya fue allá. ya Pasa primero, Maile. Allá. Ahí está ya. ¿Qué es eso, salita Trump? Vale, Libia, tío. Pero cierre ese y creo otra transmisión o te creo que la transmite a No, ayer cerró, creo. No, sí. Bien. Bien. No. No, no, pero... no, porque igual lanza.